Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Rafael Abreu, fisioterapeuta y entrenador personal. Bienvenido nuevamente a mi canal. Si eres de las personas que tiene dolor de rodilla al bajarte del carro, al subirte al carro, al levantarte de las camas en la mañana, cuando sube o cuando baja escalera, cuando camina, cuando hace cualquier actividad física, te recomiendo que vea este video para que elimine ese problema. Eh, es un video corto, es un automasaje que usted mismo puede hacérselo, no necesita nada, simplemente tener un poco de crema o aceite, eh, cualquier, cualquiera de los dos que se le sea más factible conseguir. Eh, recordando también que no es una medicina, que la medicina usted se la toma y le hace efecto a rato. No, son ejercicios igual como todos los, cana los videos que subo en mi canal. Son ejercicios, qué quiero decir, que tienen que darle continuidad, que son progresivos, que usted tiene que hacerlo dos o tres veces mínimo a la semana y... Síganme. Vamos a hacer unos ejercicios isométricos para la activación del cuádrice o como le llamarían ustedes calentamiento de la rodilla o de las rodillas por si acaso son las dos las que tienen molestias. Aquí vamos a hacer de, desde 10 hasta 30 repeticiones. Simplemente lo vamos a hacer al principio antes de empezar para calentar. Recuerde utilizar cualquier tipo de crema o cualquier tipo de aceite que se le haga fácil deslizar los dedos o las manos por encima y alrededor de su rodilla. Vamos a localizar unos huequitos que se encuentran en, el borde, en los bordes superior de la rótula y luego que lo localizamos vamos a hacer masaje circular en la dirección de la manecilla del reloj. Y contrario a la manecilla de reloj. Aquí vamos a hacerlo de 10, 20 o 30 repeticiones. Luego vengo acá, del lado abajo de la rótula. Voy a localizar los huequitos o los hoyitos que se encuentran acá. Voy a hacer lo mismo. Recuerda hacerlo un poquito fuerte, por favor. No tan fuerte que le cause dolor, pero sí un poco fuerte que usted sienta el músculo trabajar. Entonces aquí en el tendón de la rótula también le voy a hacer masaje suave. Luego vuelvo, localizo los huequitos, sigo aquí, masajito circular. Entonces luego voy a localizar los mismos huequitos que se encuentran en la parte posterior de las rodillas, o de, de las rodillas o de la rodilla en este caso que estoy trabajando una sola entonces voy a utilizar las yemas de los dedos o la punta de los dedos y voy a hacer el mismo masaje lo voy a hacer circular un poquito fuerte aquí relajado pero fuerte para que pueda sentir el efecto recuerde es algo que usted tiene que hacerlo por lo menos tres o cuatro veces a la semana y no se desespere. Para que pueda tener éxito, combínelo con los ejercicios que aparecen de fortalecimiento en mis videos anteriores. Así que no se desespere. Espero que hayan disfrutado del video. Eh, si cree que es útil, por favor, compartas, porque hay muchas personas afuera que no saben que con este simple tiempo que le dedica a su rodilla puede eliminar su molestia eh, así que por favor comparta si eres nuevo suscríbete y dale like hasta la próxima